Estoy cansado de tener tu cuna flecha en el viento La luna sabe que mis ojos duermen ya Y ni tu mano me deja suelto para soñar que nunca supo para qué vale dormir. Sueño ligero, si duerme mucho, Viajero